No ...este trabajo consiste en hacer eh, eh, las copias de, la, de las vajillas... ...y nada, se buscan todos los colores... ...que sean los más afines a, a, el, a la vajilla que te presentan... ...y ya está, o sea que es un trabajo... ...muy minucioso y esmerado y precioso. Le, le, le, le, le, le. ¡Suscríbete en el doringo, por ahí se la canta